Familia, ¿cómo estáis? Estoy muy calvo, lo sé, no me lo tengáis en cuenta, por favor, ya volverá a crecer el pelo Y hoy tenemos una locura de misterio para Fortnite que os va a encantar muchísimo Ya sabéis que el evento final está a punto de comenzar, así que chicos, muy atentos porque os voy a explicar todo lo que se viene Pero antes de todo, familia, ya sabéis que si un poderoso like en este vídeo, apoyáis muchísimo y es totalmente gratis Y en el vídeo anterior, si recuerdan, tuve que usar mis... Trucos al principio con un bicho feo para que diesen like Demuéstrenme que no hace falta ningún bicho raro Y van a dejar like en el vídeo igualmente 5000 likes en este vídeo y no enseñamos ningún bicho feo Así que hermanos ya lo saben El botoncito de aquí abajo que pone suscribirse Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo Y más ahora que viene lo más guapo Viene lo mejor de la temporada Viene el evento y el misterio de Fortnite. Y todo va a estar aquí en el canal de Mr. de Neox. ¿Te lo vas a perder? Ah, oh, bueno, si te lo quieres perder, <ríe> tú mismo. Código Mr. de Neox en la tienda de Fortnite. Para apoyar la tienda ya sabéis que es súper, súper importante que lo pongáis. Y doy las gracias a todo el mundo que lo pone. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo importante es código Mr. de Neox. Bueno, me dejo de tonterías ya y vamos con el vídeo. El gran misterio de esta temporada. Los grandes portales dimensionales que están apareciendo alrededor de todo el mapa durante esta temporada. Portales que al parecer son portales que nos llevan de una dimensión a otra. Son un puente entre dos lugares diferentes. Y como no podía ser diferente, Punto Cero es el culpable. El Orbe de Energía es el que está abriendo todos estos portales. Pero hemos descubierto que si ven esto y alineamos todos los portales que aparecen esta temporada en el juego podremos ver que claramente, juntándolos todos, se ve la imagen clara de que se forma un cubo y sí algo concuerda con el anterior capítulo ya que si recuerdan, el evento que vimos de las runas de Fortnite exactamente Sucedió algo muy parecido Esto significa que todo está conectado Otra vez, de nuevo La energía de Kevin, el cubo de Fortnite Está ahora en punto cero Están conectados de alguna manera Ya que es totalmente imposible Que todos los puntos formen Un cuadrado tan perfecto De manera aleatoria Es imposible Y ahora la gran pregunta Neox ¿Crees que Kevin regresará realmente de For a Fortnite? Fortnite quiere que entendamos Algo concretamente Con todo esto Está súper claro Este misterio nos da a entender claramente Que el cubo Kevin Regresa a Fortnite Todo esto Está claro que causará un hype increíble si todo el mundo descubre estos misterios. Todos los jugadores creerán que Kevin realmente sí regresa a Fortnite y esa es la táctica de Epic Games que está utilizando ahora mismo. El gran misterio del cubo Kevin. ¿Creen que está relacionado? Apenas sabemos de dónde vino el cubo Kevin realmente. Lo único que se sabe del cubo es que apareció en la misma temporada que estamos ahora, pero en el capítulo anterior. ¡Nada más! Desde una grieta apareció de repente en lo alto de las montañas de Fortnite de ese momento. Y ahí fue cuando y cómo llegó a la isla. Muchos ahora deben estar preguntándose si realmente el cubo Kevin es algo bueno para la isla o algo malo. <risa> Amigos, piensen, es muy sencilla la respuesta. Desde la llegada de Kevin el cubo a Fortnite, tan solo sucedían desgracias y más caos cada vez. El cubo Kevin no aportó nada positivo en realidad a la isla. Fue el mejor evento para muchos, pero no es algo bueno si llega Kevin a la isla. Ahí fue donde todo comenzó y se fusionó con la energía de punto cero. Para sembrar el caos total en la isla, la orden imaginaria es la que ha creado a Kevin el Cubo o por lo menos la que lo ha enviado a la isla a través de la grieta. Ya explicamos en videos anteriores que la orden imaginaria de Fortnite es la que controla absolutamente todo, desde la oficina de John Jones hasta los eventos y el bucle de Fortnite. Hemos tenido la llegada de nuevos personajes a la isla con nuevos portales, por supuesto. Ya dijimos en el video anterior que todavía faltaban hasta dos portales más por abrirse antes del evento final. Antes de la fase 2 de esta temporada. <risa> Han flipado, si no saben lo que significa todo esto, tienen que ir a ver el video que les recomiendo ahora mismo arriba en pantalla o el link lo tienen en la descripción. No deben perderse nada amigos El gran bus de Fortnite Ya está empezando a prepararse para el evento final Amigos ¿Se dieron cuenta? Hay nuevas modificaciones en el autobús de batalla Y seguro que nadie se había dado cuenta de esto Vamos a ver lo que ha cambiado Fijémonos en la parte de arriba hmm, Hay como nuevas cosas añadidas ¿verdad? ¿Será que la antena sirve para encontrar alguna señal? Hmm, sigo preguntándome todavía por qué Fortnite debe haber añadido este cambio ahora al autobús de Fortnite para el evento final. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que suceda? Amigos, es vuestro turno. Comentad ahora mismo en los comentarios qué creéis que sucederá con el bus de combate esta temporada. Y por qué ha cambiado su estética. Los mejores comentarios se llevarán corazón y el más chulo lo fijaré en los comentarios. Dejen fluir su imaginación. Vamos a averiguar parte del evento final de esta temporada ahora mismo. Con las conversaciones que tanto nos gustan de los personajes jefes. Nuevas conversaciones secretas han sido reveladas y tenemos nuevas respuestas. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! ¡Vamos! Primero vamos a visitar a Jonesy del Bunker para los más despistados. De este jefe ya sabemos que tiene un nuevo diálogo secreto y se los voy a mostrar rápido. Miren esto. Hola Jonesy, cuéntame qué tienes de secreto para la Neox Army. Ajá. Uh -huh. Se lo decía amigos, aquí tienen la conversación secreta con Jonesy. El más listo literalmente de todo Fortnite Battle Royale y el más antiguo en la isla. El que más conoce de los secretos de la Orden y el que más puede contarnos. Nos dice que realmente ya nos ha estado avisando de cosas que estarían sucediendo en esta temporada. Y así es. Anteriormente en su diálogo secreto no nos decía lo mismo que ahora, pero nos explica cómo es el bucle... Y por qué un poco de todo. Un resumen. Pero no crean que solo Jonesy nos tiene algo preparado. Amigos, hemos descubierto que hay otro personaje que sabe algo del evento final de esta temporada. Y quién si no, uno de los jefes que está más cerca de Punto Cero. Manas, el gladiador. Amigos... Este jefe de Fortnite conoce bien lo que estará a punto de suceder en el evento final. Y si no me creen, díganme, ¿por qué nos dice esto? Vamos a preguntarle. Uh, una gran batalla. Amigos, ¿sabían de la respuesta del gladiador? Yo he alucinado en cuanto me ha respondido eso. Creo que realmente este evento será una locura. Tengan en cuenta que esta temporada termina el 16 de marzo Por lo que queda menos de un mes para ese gran día Probablemente a partir de comienzos de marzo Sabremos más cosas sobre lo que sucederá en el gran evento final de esta temporada Y como no puede ser de otra manera Aquí tendremos los mejores videos de nuevo Amigos, esto ha sido todo por hoy Espero de corazón les haya encantado este video. Si es así, amigos, dejen su poderoso like, que eso apoya muchísimo. Y nos vemos de nuevo en el siguiente video. Recuerda seguirme en TikTok, brother, que estamos subiendo vídeos y teorías también muy chulas allí. Ja, ya me voy, cracks. Gracias por verme. Os quiero. Chao.